inmediatamente a la entrevista que le habíamos prometido con Julio Lizardo director regional de INAPA del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Buenos días Julio ¿Cómo estás? No, no, pues, Buenos días a todos los que nos ven y sí. Francio y José Amado y Aljan sí. que siempre le dan vida a este programa y hoy un día eh, a mí me tocó en un momento que eh, yo no sé si, si hasta bueno sería hablar de problemas después que nosotros ganamos esa medalla de plata eh, y, y yo como un seguidor del deporte eh, que siempre lo escucho y estaba escuchándolo a ustedes eh, los deportistas mayormente cuando vienen eh, de estrato social muy de abajo son los que ponen más en alto la bandera dominicana Así es. es muy difícil usted ver un bichini, un bonetti, eh, eh, en un deporte de alta competencia. Eh, ahora sí se pueden hablar de muchas historias, de Ronaldinho a, a nivel mundial y muchos otros deportistas, que, y pongo el caso de Ronaldinho, porque Ronaldinho, eh, es su padre, le decía que jugara sin zapatos, sin tenis, para que tuviera mejor manejo de la bola, y era porque no tenía dinero para comprarle los tenis. Eh, vemos como eh, la mamá de, de Mari, Ma, Ma, Marileide Mari Mari Mari no tiene televisión y casualmente Vladimir Guerrero le, le, le regaló una eh, porque es del mismo sector de, de Don Gregorio, de donde es Vladimir Guerrero. O sea que siempre hay que resaltar esa parte de cómo eh, eh, personas que vienen con muchas eh, dificultades, muchas Enfrentando muchas situaciones, pueden eh, salir a flote y poner en alto la bandera dominicana y darle ese mensaje a la juventud que con trabajo y esfuerzo se puede lograr nuestro sueño. Sí, pero, eso, pero, pero a propósito de eso, eh, uh -huh. no podemos nosotros solamente motivar a la juventud que con trabajo y esfuerzo, ¿verdad? Para poner en alto la bandera dominicana cuando hay un grupo de gente cobrando cientos de miles de pesos que no hacen nada, por ejemplo el ministro de deporte. Eh... Sí, pero mira ya ya. Eh, eh, es un bien. Tema. Eh, Vamos a compararlo mira, con Cuba. Podemos hacer un programa de eso. <risa> okay. Pero mira, eh, pero pero se, si te puedo decir, si te puedo compararlo con Cuba. Sí, pero mira, si sí te puedo decir algo y lo digo y, y lo que voy a decir lo digo hasta con orgullo. Eh, siempre tú tienes el derecho y la democracia en este país te lo permite de coger el camino que tú entiendas. Yo te puedo hablar. ...por un asunto personal. Mi papá se murió cuando yo tenía 10 años. Sí. Y mi mamá se fue del país cuando yo tenía 19 años. Y yo lo poco lo mucho que he logrado, lo he logrado con esfuerzo. Sin nadie al lado tal vez que me pueda guiar. Pero yo sé cuál es el camino correcto porque yo tuve una formación muy fuerte en mi infancia. Y una educación familiar muy fuerte. Sí. Que eso, eso vale demasiado. Y una fe cristiana muy fuerte. Entonces, tú tienes un camino, tú tienes dos caminos, tú te vas por el camino malo. Yo no creo en que tú, si eres huérfano, Tú estás, tú, no, no tú estás... No, no estás... No Es sinónimo pero, de, pero está, de, de perdición. Que Tú tienes que matar, vender si drogas. y en entramos bueno, eh, duraríamos bueno, seis vamos meses. A la entrevista, en vamos a ver. Vamos a la entrevista. El, el, el, el Mira, ambiente influye. Bueno, Logan, más temprano, en el día, eh, me estaban en, en criticando en estos días, que yo no había presentado la denuncia del, del Tejar. Y miren a, días, a Logan aquí. En estos días, hemos estado a, recibiendo Lizardo, eh. llamadas de los espinos, la estanzuela, Villaverde, con el tema del agua potable en esas comunidades. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Mira, eh, nosotros hemos venido enfrentando muchas situaciones eh, y soluciones a corto, algunas a, a mediano plazo, y otras que son soluciones ya a largo. que conllevan una inversión eh, diferente para uno poder resolver la, por el problema real. En la espínola, madeja eh, esa parte de ahí, nosotros podemos decir, que hay un proyecto que se va a iniciar el año que viene, 2022, que te lo, lo tenemos focalizado. Era un proyecto que estaba presupuestado, estaba aprobado desde el año creo que 2008, eh, 2010, algo así, no me recuerdo bien, creo que fue 2008. Y se le llegó a dar avance al, al contratista y se abandonó, nunca se hizo nada. Nosotros prácticamente sería someter prácticamente un proyecto nuevo porque también hay que reevaluar lo que había en el 2008 no es lo que hay en el 2022. Eso por un lado. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros tenemos ya identificado en esa zona, Espínola, Madeja, eh, que son sectores diferentes, pero están cercanos y la solución es muy parecida. Eh, tenemos que hacer una, una, un cruce de una conexión eh, y unas tuberías que hay que poner. El ayuntamiento casualmente en estos días... En estos, en estos días que pasaron, ahora, en el día previo, el mismo Sique de La Rosa eh, dio la aprobación él mismo personal para que nosotros eh, pudiéramos hacer esa intervención. Pero también hay una situación que se está dando, y es bueno informarlo, ayer yo lo informé eh, con mucha, si se quiere, vergüenza ajena, eh, y en parte tal vez una pequeña debilidad de la misma institución, yo soy, siempre he sido tratado de ser muy transparente, eh, eh, nosotros en la madrugada de ayer, eh, desaprensivos robaron unos cables eléctricos donde está el, el depósito del de, tanque de, de zona media, eso es el que está en la salida Tenares, que casualmente le, es el que le brinda el agua a toda esa parte de ahí, estamos hablando de 50 mil personas aproximadamente, se beneficia de, de ese tanque y desaprensivos robaron los alambres. Casualmente hoy, temprano en la mañana, eh, fueron a, salieron a la capital, me imagino que eh, eh, en el día de hoy eso se resuelve, a buscar esa parte eléctrica eh, que se encuentra en los almacenes de nosotros, y ahí mismo resolver. ¿Y por qué hablo de vergüenza ajena? Porque eso le pasa a muchos, hasta comerciantes, incluyéndome a mí, que he sido perjudicado también en la, en la parte privada. Ladroncitos roban unos cables eh, eh, por 500 pesos, pero en este caso es un acto vandálico al, al, al Estado Dominicano y a la población de San Francisco de Macorís 60 mil personas hoy tienen problemas de agua, porque dos o tres desaprensivos eh, eh, cometieron ese acto vandálico. Nosotros mismos, personalmente, fuimos ayer a, al cuartel de la policía a poner la denuncia eh, de manera eh, eh, frontal y hablamos con el coronel Morel, que es el encargado a nivel nacional de la seguridad de INAPA, para que nos ayudara y buscáramos. ¿Quiénes fueron Se los tiene responsables? ¿El indicio poner? de quiénes? No, no tenemos ningún ya. indicio, pero sí vamos a... Y es una zona que no está tan... que tal vez Julio. hay cámaras, no, no, no tengo esa información. Julio, eh, más temprano, eh, tanto mi madre como Abraham, como... Eh, Fra, eh, ¿Cómo es el nombre de El Brujil. El Brujil. Sí, el Brujil. El de Julio. la organización Fernández y Tejar. Y yo pude contactar y hay un video que yo lo he mandado para que vea la inmundicia y lo que se está produciendo, ya que parece ser que en la salida de la avenida Antonio Guzmán Fernández se ha entaponado y sucede cuando un restaurante de aquí no hace la limpieza o no ha hecho el trabajo que debe hacer, que debe hacer algo más... Eh, para un tipo de negocio de esa naturaleza y me refiero a Pixajao. se le ha ido a, a notificar y creo que ya usted tiene conocimiento del caso. Bueno, mira, en, en ese caso eh, que se ha convertido ya en esa en, en, como una cuota mensual, porque <risa> eh, prácticamente desde que llegamos, es más, sin temor a equivocarme, sí. yo creo que me nosotros llamé, teníamos una semana sí. en el puesto. Estamos hablando en agosto. Y yo creo que la primera denuncia de un amigo eh, que yo recibí fue esa. Esa vez, esa vez si no me equivoco, eh, eh, no, no fue Francis que me llamó, me llamó Tilly. Eso sí. fue al principio, en agosto. Tilly Tico Negri. Eh, sí, Está que, que en su, el familia, su familia vive, eh, siempre ha vivido por ahí. Sí, sí él, claro. él creció eh, ahí en Alteja. Eh, yo, eh, personalmente, porque ya voy a tomar ese caso. Sí. Eh, vamos a, a ver cuál es la realidad. Nosotros no queremos hacerle daño a ningún establecimiento eh, públicamente. De, bueno, no es la intención de hacerle daño a ningún algo, establecimiento. Ahora, eh, ahora, si es un problema de, un, de una compañía o una empresa privada, eh, nosotros vamos a tener que buscarle una solución en conjunto porque a ellos no les conviene este claro. tipo de publicidad y a la, y, a la, y nosotros estamos aquí, más que todo, para que la cosa funcione, pero para, cosa, para, que, para que funcione en beneficio de la mayoría. Claro, ellos deben de tener una responsabilidad social con su negocio y no pueden alegar ignorancia porque se le ha notificado, se le ha ido a pedir por la comunidad, pero pedimos a INAPA que intervenga esta situación le pongan conocimiento de lo que deben de hacer para poder mejorar o cambiar lo que se está produciendo, que usted mismo ha reconocido, sí, que sí. mensualmente ya parece ser tiene que No, eh, que eso es una, una cuota mensual. Pero, pero una preguntita, eh, una, una preguntita, ah. escúchame Francis. Eh, ¿No sería lo ideal investigar cuál es la causa del entaponamiento? Porque si comenzamos, vamos y destapamos y luego se tapa de nuevo, y volvemos y destapamos, entonces tenemos que la trampa de la grasa causa, de... Porque si no identificamos la causa, lo vamos, a, lo vamos a estar haciendo mensualmente. Y es como usted dice, se convierte en una cuota. Sí. Por entonces hay un fallo. No, mira, mira, aquí hay que hablar con mucha, con mucha responsabilidad en realidad. Hay un negocio. El sistema... Que no, no, el, no. No, no. Ah. El sistema, porque no. Eso, eso no puede dar un negocio si, si eso nos quita tiempo, a nosotros resolver un problema en otro, en otro sitio. Ah, bueno. Mira, el sistema de alcantarillado y sanitario, eh, yo lo he dicho muchas veces, eh, eh, tiene muchas deficiencias, no aquí en San Francisco, hay sitios que son peores, okay. sino a nivel a nivel nacional. Eh, aquí hay eh, el, el, el, redes de, de distribución de aguas residuales que datan de los tiempos de Trujillo. Pero se está faltando en San Francisco. En asfalto cemento, sí, pero eso ya es un tema que... que que, que, que, que no quiero. No, porque es un tema muy complejo. Sí, pero, pero, pero director. Lo ideal. Lo, eh, lo mira eh, usted, como director de Inapa sabe que si hay un problema en la en, en el sistema cloacal de San Francisco, en algún momento va a haber que romper las ¿no? patas para volver ejemplo. a faltar. Te voy a poner un no ejemplo. Un... Mira, te voy a poner un ejemplo palpable que yo creo que todos los ciudadanos eh, van, a, van a saber de qué caso le hablo. Vamos a ver. En la. Donde está. Sí, frente, va, sí, frente al, al restaurante El Patio, esa zona y donde está el parque eh, Juan Ventura Simó, donde está el triángulo, frente al triángulo, cuántas veces, yo hasta siendo regidor, fueron dos o tres veces, y ya nosotros estando en esta administración, ¿cuántas veces se ha hundido ha habido hundimiento del asfalto? Porque la tubería de aguas residuales se rompió una, una parte ahí. Eh, y nosotros cambiamos ese tramo por ese tramo completo hay que, hay que cambiarlo, si la memoria mía no me falla la, en la administración pasada de la alcaldía de, de, de Félix Rodríguez cambiaron ese tramo pero, pero lo hicieron eh, y, y lo digo porque eso fue así, lo hicieron de manera incorrecta, no sé si por falta de conocimiento o por, pero no hicieron el trabajo y más para la inversión que se hizo ahí de manera correcta. Eh, eh, aquí hay muchas situaciones. Pero son situaciones, yo no puedo venir aquí a, a decir que la administración pasada, porque todo data claro. de pasada, pasada, pasada, pasada, pasada, pasada y bien, y mucha pasada. O sea, ahora las cosas hay que enfrentarlas. Aquí nosotros estamos trabajando en esa parte de saneamiento. En la mayoría de, de, de ciudades y pueblos en lo que visita el presidente Luis Sabinader. Una de, de las primeras peticiones que se le hace es con el problema de aguas residuales eh, y sane, eh, el saneamiento en sentido general. Por ejemplo, Tenares no tiene, eh, agua, no tiene, estaba, eh, municipios de mucha importancia. Eh, eh, la Guarana para poner aquí cerca no tiene, pero donde hay, hay plantas abandonadas de, de décadas. Por ejemplo, en Castillo nosotros estamos empezando... A, a buscar la manera de rehabilitarlo, pero eso tenía más de 20 años abandonado. En Pimentel también, eh, en La Peña, eh, hay un proyecto ahí que nunca se entregó y hay un problema ahí con el contratista. O sea, y así hay varias situaciones. Aquí hay una planta que se, se, se, se construyó para un diseño de una población X. Sí. Y ya ese X está en XYZ. O sea, eh, para que se entienda, viste el valle es un sector, que esto lo digo yo a muy título personal, que tiene que tener su planta de tratamiento para Vistel Valle, eso fuera lo ideal. En, Porque, entonces, pero ¿qué pasa? Vistel Valle se ha desarrollado de manera totalmente desorganizada. Entonces, Julio, vuelvo al tema. Si nosotros, por ejemplo, estamos en el gobierno del cambio, ¿verdad? Donde hay gente eh, con mucha capacidad, como ¿no? es el caso <coughs> suyo, que es ingeniero y que conoce perfectamente la realidad de San Francisco. ¿No resulta contradictorio eh, e improvisado comenzar a asfaltar las calles de San Francisco cuando abajo de las calles hay problemas. Bueno, yo, yo puedo hablar di, eh, 100% de la institución en la que yo me encuentro, y pero, voy, pero no yo, es lo correcto. Claro, entonces, mira, ustedes, como Ingapa, debería oye, pedirle al gobierno voy a hablar, que pare eso. Voy, vuelvo y repito, entonces, voy a decir si se quiere dar una primicia porque la prensa ahí no estaba, no eh, estaba hace aproximadamente un mes hubo una actividad en, en el Palacio Presidencial, con el Presidente y toda la Junta de Vecinos de la provincia de Duarte. Sí. Y con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad, nosotros somos un equipo y principalmente nuestra cabeza. El director Wellington Arnó, con mucha responsabilidad, delante del Presidente, le expresó eso mismo que tú estás diciendo, que comencemos a organizarnos y que aunque duremos un tiempo para asfaltar, que trabajemos en, en, en los trabajos que haya que hacer, que sean responsabilidad de inapa en el asunto del alcantarillado y eh, para que se entienda el sistema cloacal, porque el ciudadano hay que decírselo como claro, para que, claro. llanamente para que el día, el sistema cloacal. Eh, un ejemplo palpable de lo que es trabajar en conjunto, y trabajar coordinado, Pimentel, Pimentel había una orden para asfaltar, y el alcalde con mucha responsabilidad, que es amigo de nosotros, el, el alcalde eh, no, Noel eh, eh, Noli, eh, eh, el alcalde nos solicitó a nosotros hay, hay que momentos. hiciéramos eh, una intervención. ¿Qué nosotros hicimos? Hicimos un informe, hicimos un presupuesto, el, el presidente se había comprometido, y cuando el presidente... Eh, eh, da la orden Ya nosotros teníamos ya un, un, Dos o tres meses avanzados Porque hacer un diseño y presupuesto a veces no es tan fácil Y de si una vez se inició Y ahí sí. se están haciendo los trabajos ¿Qué se está haciendo? El trabajo antes del asfaltado De manera correcta Eso es un buen ejemplo De cómo se pueden hacer los trabajos De manera coordinada Ahora, ¿qué pasa? Y esto. Y planificado eh, eh, eh, eh. A veces planificar. uno se mete Se mete se mete en problemas por ser tan sincero. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, muchas veces, la, la, los sectores populares comienzan a presionar con esa parte. Y yo entiendo que a los sectores populares hay que hablarle con la verdad y hay que hacerlo entender cuál es la visión de un gobierno, un gobierno que está en pandemia, que los recursos no están para votarse, para trabajar, no para un año. No para un mes, ni siquiera para cuatro, ni siquiera para ocho. Yo voy a hablar algo y, y, y quiero, aunque sea un minuto ay, en esta... Cua, ajá, hay cuatro preguntas eh, aquí, de amigo de WhatsApp. Pero quiero un minuto, aunque sea en esta parte, eh, porque yo siempre he tratado de aprovechar eh, el tiempo en todo. Yo, tuve, yo duré una semana en Medellín, eh, en la ciudad de Medellín, eh, Colombia, y nosotros fuimos eh, de manera representativa del gobierno, porque fue vía la, la embajada, no se hizo bien nada, lo hice yo personal con alguien que trabaja en la embajada y nos recibieron en, la, en el Museo del Agua, te, eh, en el Museo del Agua que es de las empresas públicas de Medellín, que son los que eh, eh, están a cargo de, del agua, la electricidad y muchísimos servicios allá. ¿Qué pasa? En, la, en, esa, en ese museo, eh, ahí te hablan del origen del agua, pero te hablan del manejo del agua y de la historia del agua en Medellín en, y en Colombia. En Medellín, empresa pública de, de Medellín inició hace 65 años, no hace dos años, y ellos tenían por costumbre, esas son cosas que no te las van a decir a un ciudadano, uno porque estaba haciendo sí. preguntas puntuales, ellos tenían por costumbre que con, en cubetas era así, ...que se usaba, en cubetas sacaban su materia fecal a las aceras. O sea, eso fue hace 65 años, eso no hace 3 años, 4 años. Y las empresas públicas de Medellín comenzaron a, a asumir el control de eso. Hoy, Medellín y toda la zona de Antonquia, que son aproximadamente 8 millones, Medellín hay 2 millones y pico de habitantes, una ciudad muy parecida al Distrito Nacional, para poner un ejemplo, en habitantes y todo... El 97% de la población bebe el agua del grifo, pero allá se paga un agua cara y allá hay controles, igual que la parte sanitaria. Pero hubo planificación. O sea, pero no fue un año, dos años. Eso es lo que quiero decir es que aquí tiene que haber un gran acuerdo de todo el liderazgo político para hacer un proyecto. No, de nación sí. a varios a varios años, no en cuatro ni ocho años se va a resolver. Sí, mire, varias preguntitas eh, breves ahí de amigos televidentes. Dicen que en los piantinis no hay agua, ¿qué, qué pasa ahí? Mira, Bre en lo, breve, breve. Eh, en los piantinis eh, hay un hay un problema, creo que, de, de, de, de, de, de una válvula. Y hay una calle, no sé si esa es la parte, hay una calle, la calle F, me, me la sé muy bien, que no hay agua en esa calle. Pero de, eh, saliendo de aquí, eh, vamos a, a, a, a ver cuál es la realidad, porque uno conoce el, los temas, pero recuerden que son cinco provincias sí, y sí. muy extensos sí. todos a los ver, temas. Pa, pa, pa eso no, para eso estamos directores eh, eh, eh, municipales. Pa, eh, Paola Concepción de San Francisco nos manda la fotografía de lo que está sucediendo en el Tejar, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Y... El Inbornal, ya eso se es el trabajo. Exactamente, se okay, este está trabajando. Y eh, ya por último, le pregunta a Domingo López que si San Francisco está mejor con el cambio. Bueno, yo entiendo que eh, un sistema, eh, no, no eh, un sistema judicial eh, más eh, democrático y más independiente. Aquí hay, aquí ya no hay vaca sagrada. Aquí dentro del este mismo gobierno y no, oye, dentro del mismo gobierno se han cancelado eh, funcionarios, se han sometido funcionarios, yo entiendo, yo entiendo que en INAPA, para poner un ejemplo, voy a dar un adelanto, en INAPA eh, el, el, el año pasado, el año anterior, el presupuesto antes de nosotros llegar, eh, se habían gastado 2.500 millones de, de pesos y nosotros hemos gastado en el del 16 de agosto ahora el 16 de agosto, mil y pico de millones de pesos con una con más de un 50% de, de ahorro. Bien. A, siendo más eficiente ah, ya que yo creo que hey. sí gracias, gracias a Julio ¿Sire? Lizardo, director de regional de Inapa por acompañarnos